Hola, vamos a ver en este video cómo publicar nuestros videos de la modalidad HPRS. El paso número uno es asegurarnos de entrar con la cuenta correcta. En el caso de maestros titulares en materias o materias en Team Teaching, el maestro titular es quien generó la liga recurrente y por lo tanto con su nómina y con su contraseña es que debe de hacer el proceso de publicación de videos. En el caso de maestros que están en bloques TEC 21 o semestre C, ellos deben de ingresar para publicar con la cuenta del bloque o la cuenta del semestre I. Entonces, el primer paso que es exclusivo para estos dos bloques o semestre C es una vez que están en la cuenta del docente, que es donde normalmente estamos, vamos a cerrar la sesión para entonces asegurarnos de entrar con la cuenta correspondiente. En este caso, yo voy a hacer el ejemplo con una cuenta bloque, pero si quisiera hacerlo con mi cuenta de maestro, entraría con mis nómina y mi contraseña para mi materia. Algo que es muy importante resaltar es que en Zoom podemos cambiar las contraseñas de nuestras cuentas. Entonces, aquí en Canvas hay que utilizar la que TEDU nos proporcionó originalmente, que es la que está vinculada con todos los demás servicios del TEC. Y damos clic en ingresar. Y a partir de aquí, ya una vez que entramos con la cuenta correcta, entonces el proceso es el mismo para cualquiera de las materias o bloques que estén en modalidad HPRS. Entramos a nuestra materia que queremos publicar. Y después vamos a buscar en el menú que tengamos habilitado My Media y Media Gallery. En el caso de que no aparezcan, vamos a ir a la sección de configuraciones en la parte inferior y después vamos a ir a la sección de navegación y vamos a buscar en los ítems ocultos en la parte inferior a Media Gallery. Y le ponemos a habilitar y a My Media. Una vez que ambos están habilitados, vamos a dar clic en Guardar y vamos a observar que ya nos aparecen My MIDI Media Gallery en el menú izquierdo. Si nos vamos a Media Gallery, esta es la sección de nosotros, donde nosotros confirmamos que nuestros alumnos están viendo las grabaciones. Si esto está vacío o no vemos el video que queremos publicar, quiere decir que nuestros alumnos no están viendo el video. Esta es nuestra vista del estudiante. Para asegurarnos que estén publicados, entonces nosotros lo que hacemos es ir a MyMedia. En MyMedia nos van a aparecer todos los videos que estén grabados con esa cuenta. Es decir, los profesores que son titulares de varias materias van a ver varias de sus materias con sus diferentes grupos. Es importante seleccionar el video que queremos publicar y darle clic en el lapicito para editarlo. Una vez dentro de las opciones de edición, en la sección de detalles, yo recomiendo que le agreguemos, y es muy importante, la fecha, porque todos los videos van a tener este mismo nombre. Entonces, la única forma de diferenciarlo es agregándole la fecha en la que se hizo la grabación. Y es importante dar clic en guardar. Una vez que cambia de gris a verde, quiere decir que ya se grabó el cambio del nombre y nos vamos a ir a publicar. Y en publicar vamos a cambiar de privado a publicado. Y solo para profes con varias materias es importante que identifiquen que vayan a seleccionar el mismo grupo que tiene el mismo nombre de su grupo de Canvas. Una vez que ya estamos seguros de que están coincidiendo ambos, le damos clic en guardar. Y otra vez, cuando nos sale que se ha publicado exitosamente, entonces ya sabemos que... En Media Gallery debe de aparecer el video publicado. Aquí observamos el video publicado para que los alumnos lo puedan ver. Lo único que necesitan hacer es dar clic y les va a desplegar esta nueva pantalla que tiene el visualizador. Tiene closed captions que están por default en español y se pueden apagar. Y pueden expandir la vista, así como también hoy un transcript de todo lo que se dijo durante la sesión. En caso de que hayamos cometido un error y queramos eliminar esta y hacer una corrección del nombre o algo por el estilo, lo único que tenemos que hacer es ir a estos tres puntitos y seleccionar la tachita. Y con eso se va a borrar completamente el video y podemos volver a hacer todo el proceso. Espero...